Hey mis campeones, aquí Haciendo Aseo Y hoy les voy a enseñar algo espectacular Pero toca ir muy rápido porque que rápido, rápido, rápido que es por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Miren mis campeones Esto no lo hace todo el mundo, lo descubrí Sí señor Abro la llave Sale agua Cierro la llave Se va el agua Mis campeones, síganme para más consejos Beyond